Bueno, buenas noches a todos. Eh, es un gran desafío para mí hoy la rendición de cuentas y una gran responsabilidad, por supuesto. Eh, el municipio de General la Madrid ha presupuestado para el periodo 2021 un total de 1.092.203.877 pesos, del cual sufrió modificaciones por el incremento de fondo que definitivamente alcanzó los 1.481.485.514 pesos, de los cuales se ejecutaron... 1.422.562.942 pesos. Se percibieron más de 229 millones provenientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los cuales más de 76 millones eran afectados y 153 millones fueron de libre disponibilidad. Se gastaron más de 330 millones más de lo previsto inicialmente, quedando un saldo positivo de 58.922.000 pesos. En este proceso de analizar números y expedientes, quiero destacar al personal del municipio que a diario nos da acceso a esos eh, expedientes. Sabemos que el plazo para analizar esta rendición de cuentas es hasta el 31 de mayo y el Ejecutivo ha presentado esta rendición en tiempo y forma, por lo tanto, felicitamos y agradecemos al equipo técnico que, que ha llevado esto adelante. Una observación que hacía Julio también, y me parece importante remarcar, es que no hemos podido tener acceso a esos más de 60 expedientes. No obstante, hay alguna cosa que me gustaría mencionar en relación a números y transparencia. Desde nuestro bloque se ha presentado un proyecto para transparentar los números del municipio, lo ha presentado Diego. Ustedes sabrán que al ser fondos públicos, todos debemos tener acceso a saber en qué se gasta el dinero de los contribuyentes. Esta semana ASAP la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, presentó un informe sobre la transparencia fiscal de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La Madrid no aparece en el ranking de los 10 primeros, ni está dentro de los 20 primeros, ni de los 30. Aparece entre los últimos 77 que menor transparencia tienen. Y entre los primeros hay partidos grandes, y eso también es importante destacar porque... Uno dice un municipio, por ejemplo, el de La Plata, que es del signo de Juntos, eh, está dentro de los 10 primeros y debe ser también eh, difícil administrar un municipio con semejante volumen. También aparece la matanza de otro signo político y, sin embargo, no aparece el nuestro. Según ASAP, esto está directamente relacionado con la imposibilidad real de visibilizar las cuentas presupuestarias y fiscales de manera abierta, actualizada y visible en la página web del municipio. Es a lo que me refería recién, de datos abiertos, proyecto que sigue durmiendo en comisión. Nobleza obliga, se han publicado datos en la página web del municipio, también entendemos que esos datos no son suficientes y evidentemente también así lo entiende la ASAP. El presupuesto y la rendición de cuentas nos sirven para tener una radiografía de las decisiones políticas de la gestión. Debe el municipio obviamente invertir en salarios dignos, en capacitación y también tener la conducción estratégica de los empleados. Sin esto último, nada es posible. En relación a la transparencia, pensaba que hace unas semanas se publicó en una red social el caso de una vecina que reclamaba claridad sobre algunas prácticas irregulares efectuadas en el Hospital Municipal Mariano Echegaray. Esa publicación no solo quedó en un solo ejemplo de quien publicaba, sino que además en los comentarios se replicaron más casos y hasta funcionarios coincidieron en que lo que decía era cierto. Como ustedes saben, el sistema de salud local está compuesto por el Hospital Municipal Mariano Echegaray, el Hospital Eliseo Mañay de la Colina, las salas de atención primaria y las salas de las delegaciones. La inversión porque es una inversión siempre, la salud destinada al presupuesto es del 34,16% del total. Es decir que durante el 2021 se destinó más de 500 millones a la salud. De ese total de 500 millones, casi 350 corresponden al hospital local. Reitero y entendemos que los empleados no son un gasto ni un recurso, son una inversión, es el capital más valioso que tiene el municipio, su gente, sus trabajadores sin ellos, nada de esto podría ser posible y deben ser reconocidos. Quiero nuevamente repasar que la rendición de cuentas no debe ser ni una evaluación técnica, sino una mirada crítica sobre las decisiones políticas de la gestión. A partir de lo que leímos en esta publicación y en relación comparando con los números, Pudimos deducir que esta gestión tiene el menor ingreso a las arcas municipales por obras sociales y pagos particulares de los últimos 10 años en relación a la inversión anual realizada. En concreto, ingresaron 29 millones por obras sociales de un total de más de 500 millones. Es decir, que se recupera de obras sociales el 5,8% del total del presupuesto. Pensemos en la cantidad de prácticas que realiza el hospital municipal, siendo único efector de salud, y solamente recupera un 5,8%. Podemos visualizar también que estamos ante la menor inversión edilicia y de mantenimiento de los últimos años, situación que claramente es visible al ver el estado de las habitaciones del hospital, el funcionamiento del sistema de calefacción, agua, electricidad, el estado de los vehículos, el equipamiento, etc. Para dar un ejemplo, se presupuestaron en mantenimiento mil pesos, de un total de más de 500 millones, se presupuestaron mil pesos. A mí me parece que es una cifra muy, pero muy menor en relación al total, me parece que es muy poco, más en un edificio como es el Hospital Municipal Mariano Echegaray, que requiere una inversión constante porque la salud es algo que es un hospital donde todo el tiempo circula gente, por lo tanto requiere una inversión constante y es justificada, porque estamos hablando de la salud de todos los lamadritenses. Imagínense que de 500 millones se presupuestaron 300.000, de esos 300.000 se gastaron 66 mil. Es decir, de un presupuesto de 500 millones se gastan 66 mil en mantenimiento de la salud, lo que equivale a 5.500 pesos por mes. ¿Cómo no se va a caer a pedazos del hospital municipal si se destinan 5.500 pesos por mes a mantenimiento? Evidentemente el hospital municipal se sostiene por la calidad del recurso humano, la gente que trabaja ahí. Y cada persona que se atiende destaca eso, destaca el trabajo que hace el personal del hospital. Pero es lamentable que se destine este dinero a mantenimiento. Además, la dificultad en la atención de los especialistas, lo que le cuesta a la gente recibir turnos, y pensemos que mucha gente que va al hospital no tiene obra social. Tiene la mayor cantidad de personal directivo entre político y jerárquico y planta de personal en general asignada a salud de los últimos años. Hace unos meses acá propuse un proyecto solicitando una auditoría integral. Ahora, además de una auditoría integral del sistema de salud, creo que debe ser independiente. Creo que es cada vez más necesaria para permitir obtener claridad sobre la situación actual, permitir transparentar cuestiones económicas y fundamentalmente poder generar la toma de decisiones para evitar el flujo de estos gastos. Para evitar la fuga de estos ingresos que incrementan el desequilibrio y revertir la, de sost la sostenida desinversión edilicia y prestación del servicio. No puede ser que se recupere tan poco de obras sociales en relación a las prácticas que se realiza y no puede ser que tengamos el estado actual del hospital. Me llama la atención del intendente médico y me llama la atención de los funcionarios públicos que justamente tienen que funcionar y trabajar para lo que necesita la gente. Adelanto, obviamente, que no voy a apoyar por todo lo que he dicho.